Conso Reyes Moreno, nacido y criado aquí en este municipio sabroso, comiendo pescado con banano en forma. Yo me embarcaba en la lancha con los pescadores, con los más cercanos, con los más viejos empecé. Y pues nada, me conocí con la patrona aquí. Y ella me dijo, pues ¿por qué no conseguimos una lancha para que puedas pescar tranquilo? Me fui yo a donde unos fibreros caseros. Muchachos, yo quiero una lancha. Y me sale el personaje, no, tu lancha te vale 3 millones de pesos. Y yo, uy, listo, hágale, que yo tengo esa plata. No, no tenía esa plata. <risa> Nació la idea con mi señora de que buscáramos clientes en Bogotá, puerta a puerta. Un poquito, otro poquito, un poquito, otro poquito, la cosa cogió auge, mano. Nuki Fish es una empresa familiar. ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues eh, se recibe acá, se le hace un lavado muy, muy minucioso, eh, se empaca muy herméticamente en neveras de Icopor eh, y se envía por avión, es nuestra única vía de, de cómo podemos sacar el producto de acá. Gracias a, a este proyecto de desarrollo local sostenible, vamos a poder brindar un producto de mayor calidad, abarcar mucho más pescadores, poderlos capacitar en pesca responsable. Gracias a la Unión Europea, por medio del IAP, digamos que este proyecto de mejoramiento de las instalaciones nuestras... Eh, es brutal, es una ayuda enorme porque pues primero nos lleva de 5 nos lleva a 10. Digamos que el sueño más, eh, más a futuro que tenemos es que ojalá todos los pescadores practiquen pesca artesanal responsable. Ese sería como el ideal.